Bueno, hermano, ¿cómo te llamas? Camilo de la Camilo, hermano, ¿cuántos años tienes? Eh, 27 años Camilo, hermano, te voy a hacer unas preguntas Gracias por tu tiempo, tu, tu paciencia, tu energía por aquí compartir algo de tu vida con nosotros La primera pregunta es, ¿cuándo fue el momento más feliz de tu vida? ¿Cuándo fue el momento más feliz de mi vida? Sí, o ¿cuál fue el momento más feliz de tu vida? Cuando nació mi niño. ¿Tu niño? Ajá, ¡Qué bendición! Ah, sí. ¿cuándo fue eso? El, en, ju en junio, el 15 de junio. ¿Hace cuántos años? Eh, hace siete años atrás. ¿Hace siete años? Fue lo más feliz, lo más bacán, lo más. Lo más chévere. ¿no? <risa> <risa> ¡Qué bendición! Estoy muy contento por una bendición que venía más de la tierra. ¡Qué bendición! Oye, hermano, la siguiente pregunta es. ¿Cuál ha sido la persona que más ha influenciado tu vida y de qué manera? Ha, ha empujado a mi vida O ha influenciado, así como que tiene mucho que ver en tu vida Mucho que ver en mi vida Sí La persona que más tiene que ver en mi vida No, la persona que, sea cuando creciendo o sí. ahora, ha como formado tu vida Lo que tú eres, tu forma de pensar, de ser, de sentir ¿Quién? Tu esposa ¿Tu esposa? Claro Ah Porque... Con ella es la que me comunico y con ella es la que comparto todas mis cosas. Ah, ¿tú sí. sientes que ella es una influencia ahora? Sí, actual? Y también Una... una eh, ¿Cómo se dice? Este, un un apoyo, la claro, motivación. La motivación para no levantarse. Qué bendición. Entonces, siempre yo me comunico con ella. No, eh, aparte de ella, no. El Ahí ya. Yeah. <ríe> eh, la siguiente pregunta es... Ahora, en tu vida, en este momento de la vida, ¿cuál es tu mayor miedo? ¿Miedo? Sí, ¿a qué? ¿O de qué? ¿Cuál es mi mayor miedo? Sí Es una cosita Mi mayor miedo eh, Estamos hablando de... De lo que sea De terror <risa> Sí Mi mayor miedo es quedarme sin empleo Quedarte sin trabajo Sin trabajo ese sería mi mayor miedo porque si no no sabría de dónde más eh, arrimarme o, o acogerme a otra persona que no tendría eh, ningún beneficio para mí claro eso sería mi, mi mayor miedo porque eh, de ahí estoy bien eh, la siguiente pregunta es ¿cuándo fue el momento más Duro o difícil de tu vida O triste El momento Más, más triste de tu vida Más triste Sí, ¿cuál fue? <risa> <risa> <risa> eh, en serio, escucho En serio ¿no? Claro Es eh, cuando se separaron mis padres Ahí fue más triste porque no quería, porque se separaban. ¿Y tú cuántos años tenías? Tenía como 12 años, ya me daba cuenta Pero de todas maneras, todavía quería de mis padres, ¿no? Que estén juntos <risa> Claro eh, Entonces, cada cual formó su vida aparte Pero eso fue lo más triste Eso fue lo más triste ¿Y, ¿Y ahora cómo se llevan? Bien ¿Se llevan bien? Sí Ah, ya eh, ¿Son amigos? Claro, ha pasado el tiempo, entonces se han llevado se han llevado bien hasta ahora eh, sí. o sea al comienzo no pero ahora sí eh. eso me siente ¿tú por qué crees que se separaron? Eh, por falta de, de trabajo pienso mm. porque antes era un poco más más complicada la cosa y además que mi papá no tenía un, un trabajo seguro sino que era tenía trabajos eventuales nomás entonces primero el trabajo era la agricultura y entonces también era bastante escaso el trabajo pero ahora es un poco diferente pero en este momento sí está un poco medio la crisis de nuevo está como empezando ah, yeah. el antes había un poco más de trabajo pero ahora ya está, está más suave está más suave ah, yeah. pero qué bueno que ya son amigos y tú ya sientes como que ¿Ya te sientes mejor acerca de esa situación? O sea, lo has superado tú también. Claro. Lo superé y, y yo pienso que todos mis hermanos también. Y ahora nos llevamos bien todos. Claro. Qué bueno. Y, estamos <risa> bien y ahora tengo mi familia. Y, y que tiene toda y tu atención. Claro. Claro. Qué no, bendición. De vez en cuando también le visito a mi mamá también. Entonces, es muy buena. Ya. Claro. Muy esa es hermano sí. y para terminar por ahora tienes alguna historia que quieras contar que a ti te haya parecido importante que te haya pasado a ti ahora no. <risa> más después ya, pues, hermano bueno gracias entonces Camilo hermano bendiciones <risa>